Recuerdan que hace unos días se sí. incendió la ex terminal sí. ¿sí? Bueno. Y eh, varios puesteros perdieron absolutamente todo sí, mm. Porque se consumieron los puestos de los feriantes Y ayer habíamos adelantado que estábamos intentando hablar con Hernán Iramain, Pero uh -huh. él justo tenía que entrar a reunirse con el gobernador sobre este tema Entonces okay. ahora que esa reunión ya se produjo le vamos a preguntar todos los detalles. Hernán, bienvenido. Buena jornada de viernes. Carlos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Eva. ¿Cómo están? Un cariño grande a todos por ahí por el piso y un saludo grande a toda la audiencia. Y, y mil disculpas. Ayer, la verdad, justo no pude atenderlos porque casualmente después de salir de la reunión con el gobernador, fuimos y entramos a una reunión con el ministro de Obras Públicas casualmente para seguir eh, abordando el, el tema este que ustedes bien mencionaban al inicio de la nota. Sí, Hernán, esto, esto es lo que, lo que marcó, eh, este, la verdad que se repitió de nuevo lo que ya había pasado hace un año con respecto a lo que se prendió fuego, los puestos, eh, y, que deja sí. mucha, y que deja muchas familias sin el único sustento que tienen por día, bueno, y eso empieza a complicarse. Eh, ¿cu -cu ¿Qué es lo que se está trabajando? Vos que tenés noción de todo lo que se va a hacer. Bueno, te cuento, yo casualmente ayer, ese día me el día anterior me hice presente en el predio ferial, me puse al tanto de la situación con Luis Ocampo, que es el referente ahí de la, de la gente que perdió, que perdió eh, parte de los puestos, se perdieron sí. seis puestos, sí. se consumieron con las llamas completamente, y bueno, obviamente el, el gobernador me pidió que me hiciera presente ahí, eh, y en el día de ayer nos ha recibido en horas de la mañana, donde se ha puesto a disposición de, de todas de las víctimas esas que han sufrido el siniestro, y bueno, obviamente ha dado la instrucción para que se las ayude, a través de, eh, se van a hacer dos líneas de trabajo. Sí. Por una parte, se, con el Ministerio de Obras Públicas se va a instrumentar todo lo necesario para rearmar y reacondicionar esos puestos, y por el otro lado se le va a brindar una ayuda económica a cada, a cada persona que ha perdido su puesto de trabajo para que puedan reponer parte de la mercadería que, que han que han perdido ahí en, en, su, en su negocio, obviamente. Uh -huh. Hernán, eh, a ver, vos, vos estás en representación también de los puesteros, esta, esta, este, este, este es tu rol En realidad yo sí. soy colaborador personal del gobernador Yo fui Perfecto. como parte del gobierno, el colaborador personal de él a, a ponerme al tanto de la situación y obviamente acercarlos para que el gobernador los pueda recibir Y les pueda uh -huh. dar la solución que ya lo ha hecho en el día de ayer sí. Y mira, casualmente hoy en horas de la mañana estuvimos con el arquitecto, con, con el arquitecto Asís, con Demetrio Asís tomando todas las medidas del, de los puestos para bueno para ya poner manos a la obra mm. hacer el inventario obviamente de los materiales que se necesita y bueno para reconstruir obviamente para hacer uno, una, una, una buena reparación de los lugares que como te digo hoy se va se va a trabajar sobre esos seis puestos y vamos a ver después una vez que, que quede presentado obviamente se va a hacer un render para mostrárselo al gobernador eh, y, y tal vez probablemente en una segunda etapa por ahí quien quien dice podemos podremos lograr que se haga que se unifique toda la parte que está sobre calle charcas con los demás puestos que si bien no se han prendido fuego pero bueno a nivel a nivel estético estaría bueno por ahí que queden que queden todos que, que queden todos igualados pues, como te digo en principio nosotros ahora el del gobierno se, se va a ayudar a estas seis personas que se han, a, a estos seis puestos perdón que se le, que se han prendido fuego y vamos a ver si en un futuro no muy lejano podemos emparejar y hacer que se haga todo unificado para que quede todo bien presentado lógicamente Hernán, como bien marcabas al principio, estos seis puestos representan eh, la comida de seis familias. Totalmente, eh, totalmente. Y, entiendo que tal vez es muy prematuro para consultártelo, pero ¿se tiene una estimación de cuánto podría llegar a demorar eh, reconstruir esos seis puestos en principio y que llegue este subsidio a las familias para que puedan volver a adquirir parte de la mercadería? Mira, lo del subsidio va a ser en lo inmediato. Yo calculo que por ahí capaz en 15 en 15 días ya podemos, ya se puede estar materializando lo que va a ser la ayuda para la compra de mercadería. Sí. Con respecto, con respecto al, al tema del arma de los seis puestos, no, no quiero equivocarme. Yo hoy, como te digo, estuvimos con el arquitecto y mañana, eh, mañana, eh, perdón, el día lunes ya mm. vamos a tener un panorama más claro porque hoy se, se, han, se han tomado nota de, de las medidas, se ha hecho un relevo, una planimetría, un relevamiento. Yo creo que el lunes te podría estar en condiciones de decirte qué tiempo aproximado vamos a Bien. tener para, para levantar esto, pero nada, va a ser, yo calculo que va a ser en el muy corto plazo, en la instrucción que ha dado el gobernador, para que lo antes posible esto ya pueda estar funcionando de nuevo. Uh -huh. Por ahí, capaz que te puede decir 20 o 30 días, capaz que lo podemos hacer un poquitito antes. No eh, no es no es algo tan complejo tampoco, claro. porque se va a hacer más se va a poner chapa, hierro, o sea... Se va a tratar de hacerlo lo, lo más dinámico posible como para que esta gente pueda obviamente eh, volver a, a, a vender y a, y a llevar el sustento a su casa. Claro, que lo, lo más, más pronto gobernador. posible, también teniendo totalmente. en cuenta a ver qué quedó comprometido después de este incendio, totalmente. que seguramente, como sí, bien no, marcabas, ver, lo, esa es la lo, tarea del arquitecto. Los, totalmente, los seis puestos se han perdido completamente, se las llaman extinguido todo, mm. absolutamente todo. O sea que hay que armar todo de cero, como quien dice y hay una parte hay una parte que si bien no se ha prendido no se ha incendiado no se ha prendido fuego pero hay una parte que sí también la vamos a reparar que es eh, relacionada a, la, a las instalaciones eléctricas obviamente sí. para que no vuelva a ocurrir lo mismo mm. bien. la idea no solo es reparar lo que está lo que está hecho sino también prevenir que no se vayan a prender fuego los otros puestos en sentido. Claro. entonces ya que estamos con el tema de la obra vamos. Vamos, vamos a dejar adecuado y vamos a dejar previsto todo para, para evitar cualquier tipo de siniestro nuevamente. Hernán, ¿eh, ¿contaban con algún tipo de habilitación estos puestos o estaban así medios precarios? No, los puestos estos creo que están en, están en una situación medio precaria porque están uh -huh. hace muchísimo tiempo. Sí. Que bueno, que un, por, un poco también parte de parte de esto de, de armarlos de nuevo, obviamente hacerlo con las medidas que corresponden, uh -huh. que los puestos tengan extintores de fuego para que eventualmente llegase a ocasionar algún incendio o algo se pueda se pueda software, se, se lo pueda contener entonces nada como te digo se va se van a instrumentar todas medida, incluso se va a usar material ignífugo también y se van a hacer todas las conexiones como corresponde justamente por eso hoy hemos ido y se ha hecho el relevamiento se, se, se ha tomado conocimiento de, de la situación actual y bueno obviamente con los con los arquitectos con la con la gente que está en el ministerio de obras públicas se va uh -huh. se van a hacer todas las tareas de o sea que estamos hablando de, de, de puestos que estaban de manera precaria, pero que sin embargo funcionaban sí. igual. Eh, con, Totalmente. Eh, es, es todo un tema, digo, ahí como, cómo sí. podían funcionar si no estaban habilitados. Ustedes lo que van a hacer ahora es como también llevarlos a un lugar que va a legalizar supuesto, también el trabajo que llevan adelante. Por supuesto, por sí. supuesto. La idea, como te digo, es dignificar eso y, y nosotros como gobierno, como provincia, poner todas las herramientas que estén a, a nuestro alcance, obviamente, para que, para que la gente pueda pueda trabajar de forma adecuada. Obviamente hay cosas que no dependen de la provincia, claro. por ahí el tema de la habilitación es un tema del municipio, claro. así que bueno, nada, nosotros vamos vamos vamos a trabajar sobre sobre todo el ámbito de competencia que tenga la provincia y sí, obviamente, lo, lo podremos asesorar sobre otras cuestiones que, que por ahí no tengan que ver directamente con la provincia, pero para que to, para que esta gente pueda llevarla adelante, obviamente y tal como corresponde. Uh -huh. Hernán, ¿vos pudiste charlar con estas familias la decisión que tomó el gobernador de asistirlos? Sí, totalmente, bueno, ayer hemos estado reunidos con, con, con, todo lo, con, con todas las víctimas del, del siniestro Hemos en carta de gobierno, el gobernador los ha recibido en su despacho Y bueno, y esta misma comisión después fuimos a verlo al ministro Fabián Soria en el Ministerio de Obras Públicas Donde también fueron recibidos por el ministro, se les puso a tanto la situación Y bueno, y como te digo, hoy a las 7 y media de la mañana ya tuvimos manos a la obra ahí Bien. con los arquitectos y con los asesores de obras públicas para, para ya empezar a trabajar y a ejecutar. Bueno, bien. bien, Hernán, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu paso por LV7 Radio Tucumán, y bueno, estamos a disposición eh, cuando quieras informar el tiempo de obra, una vez que ya esté eh, todos los procesos, el render que se le va a mostrar al gobernador, la palabra Perfecto. del arquitecto, si te parece bien, nos comprometemos y volvemos sí, sí, sí. a charlar, a ver si sí, llega claro. rápido la solución para estas familias. Totalmente, le agradezco, señor, y les vamos a mantener informados de todo el proceso y a medida que vayan, que vayan avanzando las obras, obviamente les vamos, vamos a ir enviando imágenes para que por ahí las puedan transmitir en sus redes sociales o en, o en los medios de comunicación. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.